Orojo es una planta originaria de Centroamérica, se utiliza comúnmente en Colombia, sus frutos son altamente energéticos y nutritivos, se ha dado a conocer actualmente en otros países, principalmente por sus supuestas propiedades afrodisíacas. Propagación. La propagación del morojo se efectúa por semillas, las cuales deben provenir de árboles madres de excelente calidad, de buena producción, resistentes a plagas y enfermedades. Las semillas deben ser sembradas en cajas germinadoras o almásicos. Una vez que las plántulas desarrollan un par de hojas, están listas para ser repicadas a fundas de polietileno perforadas de 15 por 18 centímetros previamente selladas con tierra preparada con más de 50% de materia orgánica. Aproximadamente a los cuatro meses, las plantas pueden ser plantadas en el sitio definitivo. Puesto que usualmente la mitad de las plantas producidas por semillas son de sexo masculino y por lo tanto no producen frutos, es indispensable realizar injertos con baetas de plantas femeninas. Esto es posible una vez que se distingue el cesto de las plantas en la primera floración. Para garantizar la polinización natural entre los árboles de borrojo, se debe tener un 10% de plantas masculinas bien distribuidas en el módulo. origen y distribución geográfica se asume como originario de amazonas donde se localiza la mayor cantidad de especies reportadas en el amazonas brasilero existen cinco especies entre las que se encuentra el borojo sorbilis una de las especies más típicas también se pueden encontrar en el darien panameño con dos especies el borojo panamensis y el borojo atlanticensis o como lo llaman los indígenas en vera, borojo pichí, que significa que es pequeño. Otras de las especies típicas del género son el borojo patinoi, cuatecasos, que se encuentra en Colombia. Se encuentra de forma silvestre y cultivado comercialmente entre 1948 y 1951 se hace el descubrimiento de la especie desde el punto de vista botánico y taxonómico por el doctor Víctor Manuel Patiño quien recoge la especie en el Chocó y la lleva a donde el doctor José Cuatrecasas sacerdote jesuita, profesor de taxomanías de la Universidad de Colombia que lo clasifica y lo denomina brojoa patinoi en respeto al doctor Patiño pero Cuatro Casas descubre que no solo la especie es nueva para la ciencia, sino también el género. Más tarde, en 1953, en Brasil, es reclasificada la especie. El género rojo tiene las características de que el tejido placentario no tiene divisiones ni tejido ninguno, es convivente y convergente. Esas características hace que ese género sea específico. A partir de hoy es aceptado universalmente. Características La planta del barbojo alcanza una altura de 3 a 6 metros y es muy antiguo de especie diótica más atrasada que las hermafroditas en términos evolutivos de las especies. Esto significa que la flor femenina está en un árbol y la flor masculina en otro árbol. La mayoría de las especies de este tipo han desaparecido. Han podido llegar hasta nuestros días solamente población del hombre por conservarla. La fruta tiene de 7 a 12 centímetros de diámetro, es de color verde y cambia a chocolate con madura. La pulpa es de color achocolatado, ácida y densa, consistiendo principalmente de fructosa y glucosa de alto contenido proteínico. Posee un número variable de semillas entre 90 a 600 por fruta. Se considera maduro cuando cae al suelo y la forma de recolección es manual. Son frutas que alcanzan hasta las 4 libras de peso. No produce efectos secundarios conocidos ni dependencias. Por tratarse de un fruto natural, el borojo no registra rastros en la sangre, lo cual es importante para la práctica de deportes a nivel profesional donde existen controles arduos de sustancias. El efecto energético que brinda no es similar al de la cafeína o guaraná. Los indígenas de las selvas del Darien en Panamá lo utilizan como alimento y medicina. Es un energético natural y les ayuda a realizar caminatas bajo las altas temperaturas, subir montes, recorrer selvas y llegar al límite de su fortaleza. El berojo presenta grandes cantidades de minerales en los que se incluyen el potasio, fosforado, calcio y el magnesio. Estos macrominerales son necesarios para mantener las funciones centrales del cuerpo, para reducir enfermedades y para la regeneración y el crecimiento de las células del cuerpo. También contiene aminoácidos como la lisina, tirosina, leucina y valina. Aminoácidos esenciales que son los componentes de la proteína y críticos para el funcionamiento sano que no son producidos por el cuerpo y por lo tanto puede, se deben proveer en la dieta Propiedades El fruto del brojo fisiológicamente maduro presenta condiciones excepcionales para la farmacopea, la industria y la alimentación, la fruta es famosa por sus supuestas características afrodisíacas, se ha demostrado su actividad en la lucha contra afecciones bronquiales, equilibra el azúcar en la sangre, combate la desnutrición, controla la hipertensión arterial, aumenta la potencia sexual, entre otros. No solo es eficaz en la lucha contra algunas enfermedades, sino que al tener un alto nivel de aminoácidos, ayuda a nutrir el cuerpo, especialmente para personas con dietas vegetarianas. Nutrición. En análisis realizado se encontró que es rico en elementos básicos de la alimentación humana como son hierro, calcio, fósforo en grandes cantidades y vitamina C. El verano se procesa bajo formas diferentes tales como jugo solo mezclado con otras frutas, jalea, salsa dulce, mermeladas y mezclador de bebidas alcohólicas. Requisitos para el cultivo. Topografía. Se puede establecer en suelos planos o con pendiente ligera y moderada hasta el 30%. No Es recomendable plantar en suelos con pendiente superior. Fertilidad. Para mantener la fertilidad de los suelos se utiliza la leucaena, porque esta como leguminosa fija nitrógeno y atmosférico y lo incorpora al suelo la asociación de brojo, papaya y leucanea es una adecuada alternativa para obtener una buena producción drenaje y copa feática la capa feática del suelo para el cultivo de estas especies debe estar en una profundidad mínima de 1.20 El clima para este cultivo debe ser cálido, húmedo, tropical, bajo las siguientes condiciones. Temperatura media de 28 grados centígrados. Humedad relativa. De conformidad con su origen, tolera humedades relativas de 75 a 90%. Luminosidad. Se desarrolla normalmente en zonas de bajo brillo solar menor de 1.500 horas luz. Precipitación. Áreas de alta lluviosidad mayores de 4.000 metros por año. Suelos. Crecen normalmente en suelos ácidos, profundos y de baja fertilidad natural, como corresponde a los suelos desarrollados bajo condiciones de muy alta precipitación. Prefiere suelos bien drenados. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.